La cámara fotográfica DSLR que vamos a presentar es la Canon 6D con un objetivo 28-105mm. En dicho objetivo encontramos un botón llamado estabilizador con las opciones ON y OFF. Arriba del botón estabilizador encontramos la opción de foco manual o foco automático. Arriba de la selección de foco aparece una pantallita que refleja la distancia focal, la cual puedes elegir con la rueda delantera. Si queremos conectarle un micro debemos enchufarlo en la parte lateral izquierda. En la parte lateral derecha encontramos la ranura para la tarjeta de memoria. El botón que nos permite retirar el objetivo se encuentra en la parte izquierda frontal. Podemos colocar una antorcha en la parte superior de la cámara. La grabadora se puede conectar en la parte de micro mediante un mini jack. Para la toma de fotografías totalmente automática debemos ajustar el dial de modo hasta el icono A+. Para ello debemos girar el dial de modo mientras mantenemos presionado el botón de liberación de bloqueo del centro. Para enfocar se utilizan todos los puntos AF y en general se enfoca el objeto más cercano. Apuntar el punto AF central sobre el motivo facilita el enfoque. Para enfocar el motivo debemos presionar el disparador hasta la mitad y el anillo de enfoque del objetivo girará para enfocar. Para realizar la foto presionamos el disparador hasta el fondo. Para hacer una fotografía manual, el dial de modo debemos ponerlo en M. Para ello debemos ajustar la velocidad de obturación y la apertura del diafragma dependiendo de las condiciones de luz y del sujeto u objeto que estemos fotografiando. Para ajustar la velocidad de obturación, giramos el dial principal y para ajustar la apertura de diafragma, giramos el dial de control rápido. Según la apertura del diafragma, a mayor abertura, menor será la profundidad de campo. Cuando queremos un modo de escena especial, debemos ajustar el dial de modo en SCN. Posteriormente, debemos presionar el botón Q y aparecerá la pantalla de control rápido. El tercer paso es seleccionar el modo de disparo. Retratos, paisajes, primeros planos, deportes, retratos nocturnos, escena nocturna sin trípode y control contra luz HDR. Si deseamos usar el autodisparador, debemos presionar el botón Drive y seleccionamos el retrato del autodisparador mientras giramos el dial. La grabación de vídeo se activa situando el conmutador de disparo con visión en directo grabación de vídeo en icono de cámara de vídeo. A continuación, la imagen aparecerá en la pantalla LCD. Al presionar el botón Start-Stop, se empieza a grabar el vídeo. Si deseamos detenerlo, volveremos a presionar el mismo botón.